Hola a todos, o mejor dicho en este caso, hola a, a todos. Seguimos con la demo de Pokémon Sol y Luna y vamos a ver qué más nos depara esta demo. Nos había dicho el profesor que fuéramos a otra vez aquí al Monte Este Raro. Uh, hola, ¿tú quién eres? ¿Qué tal? Ey. Buenas. ¡Ey! Bueno, uh -huh. cambia un poco de conversación. Vámonos otra vez a las colinas Te quite este. De quilates. Eh, vamos a montarnos en Tauros. Y vamos a cargar aquí. Saca, Que era el único sitio que me faltaba. Vamos a hablar con el señor. ¡Alola! Y bienvenido. ¿A qué estás, dese a qué estás deseando participar en el desafío de porca captura? Esto es lo que me dijo el, el profesor. Eh, el qué? ¿O oh, sí? ¿El qué? Vaya. ¿Será posible que no hayas oído hablar del desafío de captura? Las reglas son sencillas. Debes atrapar el mayor número de Pokémon posible con un número limitado de Pokéballs. Podrás añadir a tu equipo los Pokémon que vayas capturando. Elige bien el Pokémon adecuado para cada situación y podrás atrapar muchos más. No obstante, una vez iniciado el desafío, no podrás abandonar la zona. Y al término del mismo, los Pokémon que hayas capturado se devolverán a la hierba alta. Si te quedas sin Pokéballs o simplemente quieres abandonar, házmelo saber. ¿Quieres participar en el desafío de, de captura? Sí. Perfecto, ahora solo te hace falta el material. Varias Pokéballs. Ok. Ahí está el profesor Kukui también. Es un... Así que vas a participar en el desafío de poca captura. Me parece muy bien. Todo entrenador Pokémon es capaz de atrapar los Pokémon salvajes que le salen al paso. Atiende bien. Que voy a explicarte cómo cómo voy eh, cómo hay que hacerlo. Primero, paso uno. Meterte la hierba. No meterte la hierba. Meterte en la hierba. Sale un piki Y saca Rackraft. Le da luchar. Le da placaje. Vale, es el típico... Eh, vamos, que la demo podía haber empezado así, ¿no? Explicándote cómo se un Pokémon. <risa> Pero bueno. Se va bolsa. Elige Pokémon. ¡Wow! ¡Qué chulo! <risa> Y usa Pokéball. Perfecto. Y se atrapa. Solo. Magia. Claro que yes. Claro que yes. Piquepec -pique atrapado. Lo, lo, lo añadiremos a la Rotondex. Es verdad que los Pokémon salvajes pueden at atacarte. Y tal. Pero si los capturas, podréis echar lazos, estrechar lazos y al final se convertirán en valiosos aliados. Y ahora, a disfrutar del desafío. Te estaré animando. Pero hay una cosa que no entiendo. O sea, ¿para qué quiero atrapar el máximo número de Pokémon? Si al final los vas a soltar, pues sin más delación, que comience el desafío. Adelante y feliz captura. Venga, vamos a ver qué hay. Pikipek, Jungos y Rockcraft. No creo vea nada más. Rockcraft Y empiezo con Con Kreninja <risa> ¿Sabes que voy a intentar? Venga, voy a intentar ¡Uy! Hay Pokéball, Zanabol y Superball mm. Vamos a utilizar una Pokéball y voy a pulsar B para abajo A ver si funciona el truco <risa> U16 B para abajo Atrápate Rockcraft Uno no, no funciona No funciona el truco Ha usado Ullido Sube el ataque Pues bueno, vamos a usar Golpa aéreo No es muy eficaz ya que es Rockcraft tipo roca Vamos a usarlo otra vez Ullido. Es que me da la impresión de que no tiene ataques físicos ninguno Ningún ataque físico Pero bueno, vamos a usar la bolsa La pokeball, que me ganan 15 Veis para abajo Uno, dos, tres Bueno, yo tengo un rockraft Rockraft yo digo Rockraft, pero rock, no sé si será Rockcraft o Rockruff. Dice, ¡bien! Veo que ya has capturado uno. Es un buen comienzo. Uy, qué pesadito el hombre, ¿no? Datos. Coño, tenía lanza roca. Y mordisco. Todos Lanza Roca, ¿dónde veo tipo Roca? Arriba Vale Vamos a ver qué más hay por ahí ¿Qué más hay por ahí? Ya está A ver qué Pokémon es Pikipek Lo vaticine ahí Greninja utiliza Suriken. Ataque furia. Mm. Bueno, no quita mucho. Pero si lo hace cinco veces, sí que quita. Vale, a ver, vamos a una pokeball, no, su explosión no ve para abajo, okay. pi Qué más habrá Ah, ¿Qué ¡Oh, son Jungos! Venga, venga, al Jungos sí lo atrapo. ¿Qué uso? Yo creo que no, un golpe aéreo. Va a chuta. ¿En serio? ¿Me cargo al puto jungo? Yo creo que quería atrapar. Venga, otra oportunidad con Yungos ¡No! Por Dios. Bueno. Ya no la manera de ganar, así que... ¿Nada con este? Dice. ¿Quieres seguir con el desafío o prefieres abandonar? prefiero abandonar. como quieras procedemos al al, al, con, al al conteo entonces esta ocasión has logrado capturar cuatro Pokémon no está mal sigue así y, y dejes y no dejes de capturar el Pokémon como premio por haber superado la, la primera vuelta la primera la primera eh, vez las tres capturas te voy a dar una pepita primera vez tres capturas ya puedes enviar tu pepita a la versión de prueba del juego para evitar tu regalo, para enviar tu regalo a la versión completa del juego ve al centro Pokémon y pide la ayuda al profesor Kukui. Ya guardo, los, yo, ya guardo yo las Pokébol que no has usado. O sea, las devuelvo. Oh. Quieras para afrontar el desafío de poca captura Bueno, vamos a irlo dejando por aquí Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado Si así denle like, si todavía no está suscrito Suscríbanse y para ver más Nos vemos en el siguiente Adiós